Buenas noches, sean bienvenidos a un programa más irreverente Su programa para el análisis de la coyuntura política, económica y social Tanto en Bolivia como a nivel internacional Alem Kisbert, buenas noches Qué seriedad Andrés, buenas noches, ¿cómo estás? Es que la, la situación está seria también, ¿no? Veamos cómo nos va esto, es el día de hoy. Veremos Natalia, ¿cómo estás? Buenas noches, Javier, Mauricio. Un gusto de nuevo estar con ustedes. Y, por supuesto, gracias por su presencia, se puede decir, al público de Ave Ayala. Mauricio Zárate, ¿cómo estás? Hola, Andrés, ¿qué tal? Hola con Tertulios, con Tertulia de los jueves y hoy día. Y hola a todos los televidentes y feliz eh, Todos Santos. Muy buenas noches, Natalia Linares. Buenas noches, Andrés, muchachos, Javi. Buenas noches a toda la audiencia de Avellala. ¿Qué tal, Javier García? Buenas noches. Buenas noches, Andrés. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, Natalia. Y mandar un saludo a Kiarita, que no se está pudiendo acompañar hoy día. ¿no? Espero que la pase bien en su viaje. Sin duda le extrañaremos, pero bueno, estamos bien acompañados de no. Natalia también. Pues bien, la situación en Santa Cruz está en un va y viene. Al parecer, eh, hoy día... O sea, y desde ayer en realidad ya se daban algunos globos de ensayo que anunciaban que se iba realmente al fin dar el diálogo tan esperado entre el Comité Interinstitucional de Santa Cruz con el Gobierno Nacional para distensar el conflicto que sigue escalando en Santa Cruz, a tal punto que hoy día el vocero presidencial eh, Jorge Richter dio una conferencia de prensa anunciando de que se iba a llevar a cabo eh, una, un diálogo hoy día, de lo, más, lo más pronto posible, para realmente solucionar este problema al fin, porque la prioridad es reducir la conflictividad y no llegar a mayores grados de violencia. Para ese efecto y con la aceptación de la eh, invitación para este encuentro, se quedó que a las 8 de la noche, hace unas pocas horas, se iba a dar este encuentro. ¿Qué está pasando allá? Pues bueno, ahorita lo veremos en vivo. Tengo contacto con nuestro móvil. Por favor, si podemos transmitir. Buenas noches Enrique, ¿cómo estás? ¿Cuáles son las novedades por allá? Correcto, continuamos en las instalaciones de Imprecon, comentarle que aún no ha llegado ninguna autoridad que conforme el Comité interinstitucional e Impulsor del Censo, hablamos del rector Vicente Cuellar, además ...del segundo vicepresidente del Comité Cívico... ...Fernando Larache y un representante de la Gobernación. La convocatoria estaba para las 20 horas con 15 minutos... ...sin embargo, aún no ha llegado ninguna autoridad... ...que conforma este Comité Censal. Las autoridades del Gobierno Nacional continúan... ...en las instalaciones de DIPRECON. comentarle de que hace minutos nada más se registró... ...un momento de tensión, tomando en cuenta de los hechos... ...que se registraron en la doble vía la Guardia... ...este enfrentamiento que involucró también a la policía. Eh, un grupo de vecinos estaba pidiendo de que la policía de retirada de este punto y mientras no sea retirada también... Los efectivos del Verde Lugo, del municipio de La Guardia, eh, permanecerían en este punto donde se encuentran las autoridades nacionales. Aún estamos a la espera de que se instale la reunión. Eh, aún no ha llegado ninguna autoridad local. Tenemos entendido que a las 22 horas con 30 minutos va a hablar el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo. Además, tenemos entendido que va a ser un pronunciamiento con respecto a los hechos sucedidos en el municipio de La Guardia, el lugar donde se destrozó o se destruyó. ...lo que es el comando provincial, además se utilizó un arma de fuego para impactar una patrulla policial. Aún estamos a la espera de que lleguen las autoridades que conforman el Comité Interinstitucional. Aún no ha llegado nadie de las tres autoridades que han sido convocadas. Enrique, una consulta, ¿no hay ningún tipo de comunicado ni ninguna razón que se haya dado a conocer... ...de por qué todavía no llegan ya con tantas horas de atraso los del Comité Interinstitucional? Comentarle de que el rector de la universidad sostuvo una reunión con el presidente cívico en su domicilio, sin embargo, eh, se tenían rumores de que se trasladaría a esta instalación de DIPRECON, sin embargo, esto sucedió cerca de las 20 horas con 30 minutos, sin embargo, hasta esta hora no ha llegado ninguna autoridad como el recalco. Eh, circuló una información no oficial de que esta reunión se trasladaría a instalaciones de YPFB, ubicado por el séptimo anillo de la doble vía La Guardia. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada por ninguna autoridad o ningún vocero que se encuentra en el segundo anillo de la San Orario. Sin embargo,. En las afueras de este lugar, quiero mostrarles, hay una vigilia de personas quienes están pendientes de las personas que entren y salgan. Las instalaciones de DIPRECON se encuentran rodeadas, tomando en cuenta de que están a la expectativa de esta reunión que podría eh, determinar si esta medida extrema continúa o no en Santa Cruz. Muchas gracias Enrique por la información actualizada. Estaremos atentos a las novedades que se presenten en ese. Estaremos atentos a los, las novedades que se presenten ahí en la mesa de diálogo y esperemos pues que lleguen pronto los del Comité Interinstitucional. Pues bien, volvemos aquí a, a los estudios. Como les iba diciendo, pues este era el escenario que se esperaba solucionen los conflictos o se avancen en, en los diálogos tan esperados, pero como se puede ver en estos momentos la situación sigue en tensión, como nos comentaba nuestro periodista Enrique, también hace unas horas hubo unos enfrentamientos en La Guardia al sur de Santa Cruz en uno de los... Eh, bloqueos campesinos en la carretera entre gente que vino desde la ciudad a favor pues, de la, del bloque del comité interinstitucional para desbloquear incluso se registraron disparos con armas de fuego y hubo una dispersión por parte de la policía nacional, una situación bastante difícil y veremos pues qué pasa y estaremos por supuesto aquí analizándolo con los irreverentes vamos con el video, con la nota que tenemos preparada y ya entramos con la discusión Acabamos de tomar contacto con la gente del Comité Interinstitucional para estar presentes en una reunión, gobierno, Comité Interinstitucional, que se va a realizar a las 20, 15 horas acá, en estas, en estas oficinas, para poder llevar adelante el inicio de este diálogo. Hemos, hemos podido también señalar que nuestra intención, como la que hemos recogido de parte del rector, de parte del presidente del comité cívico, la intención de que podamos trabajar sobre una fecha abierta que sea definida de forma técnica. Aquí en la guardia los compañeros están resistiendo. Quieren quemar el mercado campesino. ¡Ya estamos ahí, carajo! ¡Estamos aquí, carajo, y el cerco! carajo ¡Pacita, hijo de puta! ¡Están huyendo los perros! Esto es prueba del desbloqueo al fin, del desbloqueo pacífico que supuestamente la gente del Camacho y la Unión Juvenil Crucenista está realizando en La Guardia. Como ustedes pueden observar, no solo ponen en riesgo la vida de las personas que piensan de manera diferente a ellos, sino también de los miembros de la, de la policía boliviana. Ahora, en este momento no hay diálogo, estamos esperando justamente que cesen las hostilidades. Nosotros somos los más interesados, nosotros no queremos un cruceño muerto. Estamos haciendo un paro pacífico, como siempre lo hemos hecho, un paro que de verdad es un derecho que tenemos los bolivianos. Bueno, discúlpeme, voy a empezar por lo más inmediato que estamos viendo. Si es que la intención o el deseo supuestamente es de una vez apaciguar ¿No deberían ser las partes las más interesadas en llegar puntualmente al diálogo, Javier? Bueno, yo creo que Camacho ha perdido la última esperanza de poder ganar este conflicto, que era la existencia de una presidencia de Bolsonaro que lo legitime internacionalmente y que obliga una intervención externa e internacional a este conflicto interno, de manera que pudiera al menos empatar. Eso lo ha perdido. Entonces ya el conflicto lo ha perdido Camacho estructuralmente. Dicho eso, ¿por qué no hay negociación? Yo creo que el principal elemento por el cual no hay negociación es porque el Comité Cívico está perdiendo el control de los sectores más radicalizados de sus fuerzas militantes y políticas. Por ejemplo, los mototaxistas que han sido siempre bastante eh, vinculados eh, al Comité Cívico y han acatado fielmente las disposiciones de paro, han empezado a bloquear empresas a ese, podemos decir que, digamos, hay sectores del MAS que también han hecho este bloqueo de empresas, pero el gran grueso que son los mototaxistas no podemos calificarlos de masistas, ¿ya? Mm. En ese sentido, hay un descontrol por parte del Comité Cívico sobre los sectores más radicalizados y más movilizados de su propia base y eso está obligando que no puedan, no están pudiendo aceptar ahorita la negociación sin una gran crisis política interna. Entonces, están viendo cómo mediar eso. Pues yo creo que con las declaraciones de Calvo entre ayer y hoy se muestra que ya el Comité Cívico está dispuesto a retroceder. ¿ya? Ahora, obviamente no va a retroceder todo, va a pedir ciertas condiciones, va a pedir algunas concesiones, algún punto que le puede permitirle salvarle la cara. Uh -huh. Pero eh, eso solo lo puede hacer si es que puede llegar a, un, a una mesa de negociación sabiendo que lo que se zanje ahí implique un levantamiento del paro. Lo peor que le puede pasar al Comité Cívico es de que ellos digan que se levanta el paro y que el paro no se levante, uh -huh. es porque ahí pierden total autoridad sobre la calle. Y ahí voy a lo que está pasando ahorita en la Guardia. El, todos los paros eh, de Santa Cruz largos, o sea, no los de 24 o 48 horas, sino los que son más de 48 horas Han estado marcados al menos desde el 2005 por actos de violencia Saqueos de mercados, eh, quema de casas de miembros del militantes del MAS Quema de casas de personas que se han opuesto al paro, sean del MAS o no entonces, ha habido también muertos durante distintos paros anteriores. Hubo pa muertos en los paros del 2008, hubo muertos en los paros del 2019. No olvidemos, por ejemplo, el conflicto de Montero y toda la violencia posterior. Entonces, es falso esto de que los paros son pacíficos y son antecursos. No lo son. Ahora, eh, aquí lo que hemos visto en la Guardia es más notorio porque hay una gran cobertura mediática. Uh -huh. entonces, entonces, sí, eso está permitiendo evidenciar lo que está pasando ahí. Pero lo que está pasando ahorita en la Guardia no es algo excepcional. Pasó el 2019, pasó el 2008, pasó el propio 2005 cuando empezaron los, el, las, movilizaciones, el, el, las movilizaciones por la autonomía. Entonces, uh -huh. este tipo de enfrentamientos eh, con piedras, con palos y eventualmente con armas es lamentablemente una tradición de los paros cívicos cruceños. Y es este tipo de violencia eh, del comité cívico y de la clase dominante cruceña lo que está generando este clima de tensión. O sea, los que están arrojando la primera piedra Son evidentemente el Comité Cívico Y eso es eh, lo más preocupante de esto Yo pensaba Igual que tú, en que con las Declaraciones de Rómulo Calvo O de Vicente Cuellar De que vamos, estamos dispuestos al diálogo Sea donde sea, lo más rápido Posible, estábamos encaminándonos Una solución, pero por lo que estamos Viendo ahorita, de que no asisten a la negociación Me hace a sentar un poco en duda ¿O tú qué, qué opinas, este, Mauricio? Sí, bueno, eh, a mí me preocupa mucho todo lo que está pasando en la guardia. En, en verdad espero que no, que no haya ningún muerto. Ya hay un muerto por culpa del, del, del, del censo. Espero que no hayan más muertos, obviamente. Eh, hoy día justamente veía muchos videos viralizados, incluso por autoridades nacionales, donde se mostraban a policías repartiendo, bueno, supuestamente repartiendo eh, explosivos a gente que estaba en la guardia. Y eso, y, eso, y eso evidentemente genera susceptibilidad. Creo que en este momento lo, lo peor que se puede hacer es binarizar todo. Ellos son los malos, nosotros somos los bonitos, nunca jamás hemos hecho nada malo. El hijo de, el hijo del, de Taborga lamenta, la, lamentablemente ya, ya se manifestó y dijo que, que el señor Taborga murió por culpa de la policía. Ojo con eso, es algo que se tiene que investigar. A mí, me, a mí me preocupa mucho que se binarice y se diga, no, es que todos los, los cambas son los malvados y, y nosotros somos bonitos, porque no necesariamente es cierto. Eh, ahora bien, respecto al tema de la negociación, aunque yo creo que me voy a ampliar mucho más respecto al tema de la negociación después, eh, hay, hay algo muy claro. Yo no entiendo por qué no están ahí. Lo, lo, lo último que justamente leía Antes de empezar el programa Es que no estaban ahí Hasta que no iban a, no iban a asistir A ninguna reunión Hasta que la policía no pare el, la, la gasificación y la represión En, en, en la guardia y en, y en otros lugares Ajá. Donde se encuentran los Bueno, vamos a decir Los pro-Censo pro 2023 eh, eh, Esa fue una condición Que yo escuché Pero es que, es que ahí, ahí yo creo que en ningún momento de, de todo este conflicto del censo ha tenido tanto apoyo eh, desde mi punto de vista el comité, el comité cívico, el comité interinstitucional y todos los que están de acuerdo con el censo 2023. Por primera vez los las demás ciudades y demás departamentos también se están manifestando a favor de ellos. Por ¿Cuál primera es, vez... perdón o dónde? ¿Cómo, cómo? ¿Dónde, se, dónde se están esas manifestaciones? Bueno, el simple hecho de, de todo lo que solicitó, por ejemplo, Arias, de lo que solicitó Manfred, que también ya, ya, medio que ya está titubeando mucho más, es algo que no se lo veía hace un mes. Ahora sí se ve mucho más apoyo respecto a un censo 2023, cosa que antes, desde mi punto de vista, no se veía tanto. Pero ¿y el acuerdo del viernes que todas estas autoridades acordaron no poner Pero fecha? No, no, llegó a haber, no llegó a haber acuerdo, no llegó a haber nada firmado. Pero, el, el, en la reunión del viernes, en la reunión larga del viernes, ajá. no iba a haber nada, nada firmado. Y, y eso es uno... Bueno, eso es lo que lo voy a tocar un poco después, pero yo creo, que, yo creo que ya movieron un poco el tablero y la gente, en verdad, yo creo que ya está un poco más a favor de ellos. Y yo creo que van a empezar a estar más en contra de ellos si es que no van a la reunión. Yo creo que lo peor... que Yo creo que ahora mismo es un, es un momento de poder, desde mi punto de vista, del comité interinstitucional y de, y de la... ...del sector pro censo 2023. Y ahora mismo, porque ahora además el gobierno está cediendo mucho más que antes. Antes no les daba bola. Antes decían, no, no me importa, no voy a ayudar a nadie. Ahora ya están cediendo mucho más. Justo ahora que parece que están con, con, con un poquito el sartén por el mango... ...no van a ir. Ya, ya serían muy tontos, ya serían muy ridículos. Bueno, ahí voy a preguntarte sí. si estás de acuerdo con esta lectura... ...de que bueno, está creciendo el apoyo por el comité... Pero igual una aclaración, eh, yo, yo coincido con Mauricio en que no debe ser una cuestión de cambas contra otros, es de decir, todos los cambas son malos en absoluto. Más bien yo creo que este, este problema mostró una tridimensionalidad en términos de que en Santa Cruz aparecieron nuevas contradicciones. Gente que decía, yo no soy masista, pero estaba protestando en contra del comité por el hecho de que habían empresas trabajando, por haciendo que no puedan trabajar los pobres. Pero yo creo que más allá de a quién me cae más o de qué lado estoy, yo creo que hay una cuestión objetiva de que se tiene que instalar un escenario de diálogo. Y hay que decirlo, quien está ahorita presente en el escenario de diálogo es el gobierno. Y quien nuevamente, después de casi cuánto, tres meses de mesas de diálogo, quien no está ahí nuevamente, es el comité interinstitucional. Y bueno. Tal vez sea verdad que no hubo quizás una carta firmada, pero realmente después del encuentro de viernes tuvieron unos acuerdos que incluso los leímos aquí y para que la audiencia lo recuerde, está en que la fecha quedaba abierta para que una comisión técnica nacional e internacional defina la fecha y que la distribución de recursos por la población y al mismo tiempo la, la cuestión de los escaños a sumarse se solucionaría en el mismo 2024 con el censo preliminar. Ahora sí, Natalia, ¿qué opinas? Aquí hay algo que es ya eh, sintomático. Cada vez que el gobierno llama a diálogo o intenta instalar mesas técnicas, hay conflicto. Uh -huh. Ahorita me parece que no es nada casual, porque recordemos que es hoy día los del, primero los cívicos que dijeron, ya, sentémonos de manera técnica donde sea en la ciudad que ustedes quieran, y dijeron, ok, va, nos sentamos hoy a las 8 de la noche, que tenemos 15 minutos antes, los intentos de desbloqueo de la guardia, uh -huh. sobre todo protagonizados por eh, la juventud del comité. Uh -huh. Entonces, estamos viendo que ya es sistemático. O sea, es una tras otra estos actos de violencia por parte del comité porque sabemos que necesitan este conflicto, ¿no ve? Tenemos, eh, bueno, justamente ahorita el conflicto en la Guardia y a los, a, las pocos, a los pocos minutos sale el Comité Pro Santa Cruz diciendo no vamos a dejar que las hordas masistas sigan adelante con la represión cuando es un conflicto que, que han empezado sus propias juventudes, ¿no ve? Entonces... Eventualmente no están ahí porque no les interesa el diálogo, necesitan este escenario de conflicto, creo que en otros programas ya lo habíamos analizado, o sea, los grupos de derecha solamente pueden movilizarse en estos tipos de conflictos para tratar de capitalizar uh -huh. eh, este descontento, por así decirlo, pero estamos viendo, como Javier muy bien lo decía en su momento, que ahí se le salió de la mano, uh -huh. porque esto ya no es, o sea, esto ya superó a, a si eres masista o si eres de, de procívico, o sea, es queremos detener el paro y queremos tanto también detener el cerco, ¿no? Pero y uno está a la mano del otro. Uh -huh. Y el comité Santa y, y, y los cívicos van a seguir intentando mantener esta tensión porque les sirve, están tratando de capitalizarla. Uh -huh. Les es muy útil no instalar el, el diálogo. Uh -huh. Porque si no si, si, si instalas el diálogo y al final terminas quedando en algo, ¿qué te queda? O sea, políticamente esto ya está muerto. Todo el capital político que habían tenido se les cae, yo creo, en este preciso momento. Han quedado totalmente deslegitimizados. Si sí, yo coincido en que se están jugando, bueno, ya lo habíamos dicho aquí, creo que un sinfín de veces, otras cosas más allá del censo y capaz ahorita hasta las cuestiones formales, las más mínimos detalles formales, cobran importancia. ¿Dónde se va a celebrar la reunión? Si es en Santa Cruz, un lado siente que es una derrota, si se hace en La Paz, un lado siente que es una victoria. ¿Quién dice que, que se propone? Es así, estamos en una disputa, como bien apunta Natalia, pues capaz de algo político que si se cede, quizás el comité, pues perdería mucho más... Que simplemente la fecha del censo. Alem. Andrés, eh, no coincido con la lectura de Mauricio, sin embargo me parece los argumentos muy, muy, muy loables, muy viables, no es nada alejado a la realidad, puede ser que el conflicto sí esté tomando una forma, eh, recordando que el, el concepto, la categoría o el, o el evento que se va a desarrollar que titula censo, uh -huh. es un percutor de varias molestias sociales. Hace un par de días, justo el fin de semana, en Tarija, que hubo un cabildo, luego enfrentamientos con militancia, o por lo menos opositores al cabildo, eh, la gente decía queremos reactivación económica, que no iba tanto con el concepto del censo, pero es lo que se solicitaba. Entonces, eh, hay molestia en diferentes sectores. No es el único, y ahorita, en este momento, el censo se ha vuelto en un... El mínimo como un denominador político y como un percutor de diamantes Bajo ese criterio, yo estoy muy de acuerdo con la lectura de Mauricio, pero de cualquier forma voy a exponer eh, lo mío que es un poco diferente. Uh -huh. Lo siguiente, eh, el señor Cuellar eh, plantea dos cosas el día de hoy. Uno, que me parece muy interesante y dice, eh, todo lo que yo tengo es gracias a mi esfuerzo y no gracias a mi papá. Me pareció interesante porque está mostrando una ruptura social, por lo menos social, con el señor Camacho. Lo siguiente que dice, interesante no, es, detalle. no esperábamos no esperábamos que el conflicto durase tanto. Y, y creo que ese no esperábamos va en función a que los anteriores problemas que ha habido, el señor Arce ha cedido de manera mucho más rápida. Y en esta oportunidad, no sé si el señor Arce u otros articuladores están teniendo una mirada política más a largo plazo. Y uh -huh. como no, no ha tenido, el señor Arce ha cedido en los dos anteriores conflictos, creo que el, la lectura del señor Camacho o los que estén dentro de esta cúpula han tenido un, vuelvo a decir, una mala lectura de lo que está derivando como acontecimientos, en este caso derroteros para el comité cívico o por lo uh -huh. menos para ese sector político. Lo siguiente que me parece interesante, el señor Calvo, en el clip que acabamos de ver, dice, no vamos a permitir o no queremos que ningún cruceño muera. Y, y, esto, y esto hay que tener cuidado con el discurso. Hace algunas semanas decía, todos bienvenidos a Santa Cruz, Collas, Chapacos, de una o de otra región. Pero cada vez ha ido agudizando más su discurso y se está quedando con lo cruceño, de lo cruceño a lo cruceño. Y, y mi pregunta está en dos sentidos. Uno, ¿no somos todos los bolivianos dueños de Bolivia? territorialmente hablando, necesito algún tipo de visa o pasaporte para ir a Tarija, Potosí o en este caso a Santa Cruz creo que su lectura va un poco errada por ese lado, y el segundo elemento recordemos que en Santa Cruz hay un gran, gran sector colla, principalmente colla dedicada a diferentes rubros laborales entonces estos sujetos que han hecho vida ya han crecido, han nacido muchas desde, y hay generaciones de collas en Santa Cruz que han nacido en Santa Cruz ¿No entran en la categoría cruceño? ¿No tendrían la definición de optar políticamente, definir políticamente y agazar liderazgos políticos en Santa Cruz? Viene mi duda con el señor Calvo, creo que está teniendo una mirada muy errada. Y en el periódico, bueno, no recuerdo ahorita el nombre del periódico, decía lo mismo, aquí en Santa Cruz solo los cruceños mandamos. Eso me parece abominable y, y, y mal, mal. O sea, inclusive como discurso articulador no convoca a nivel nacional. Entonces estamos mal, se está agudizando. El segundo es el tema del elemento de negociación. Y ahí es donde voy a, ver mi, voy a mostrar mis diferencias con, con Mauricio. Eh... El gobierno ha mandado dos elementos débiles que no implican mayor importancia política. Uno es el viceministro, viceministro creo, ¿no?, de planificación, que ha ido a la negociación, y el señor Richter. Richter habla muy bonito, pero no es una persona que ejecute políticamente. Por consecuencia, es un elemento débil que el gobierno, por, por decir, sí, estoy yendo a la negociación, ha mandado dos elementos débiles. Entonces... Yo, por lo menos, en, el, en la mirada del Comité Pro Santa Cruz o todo el, el Comité Interinstitucional, tampoco los tomaría en serio. Entonces, puede ser esta su lectura. Sin embargo, coincido también ahí con Javier, el, todo este conflicto se está, se está teniendo una derrota, una mirada derrotera hacia el señor Camacho y todo, la, la, todo el discurso procensal. Entonces, este discurso procensal tuvo dos elementos interesantes. Uno la acción política y dos el discurso el discurso interesante pero la acción política como tal era de confrontación y eso se está mostrando muy fuertemente ya el vicegobernador vicegobernador fue a donde los ayoreos a Concepción y les metió tractor a sus casas de los ayoreos. Ya, no, mm. tampoco. Y, y obviamente nosotros los ciudadanos, seamos opositores, neutrales, inclusive, o del movimiento, no vamos a permitir esto. Y los que no queremos meternos en política, por lo menos no vamos a participar. Meterle fuego y tractor para destruir casas de los ayoreos, y cualquier casa que sea de cualquier boliviano, no se puede permitir en ningún lugar, en un, ningún Estado constitucional. Y esa mirada creo que es la que le está generando una gran derrota política y obviamente está mostrando niveles excesivos de desesperación política. Obviamente, para concluir, perdón que me he extendido, aquí los que van a definir qué va a hacer el señor Camacho, no es el señor Camacho, sino todos los aparatos e instituciones empresariales de Santa Cruz. ¿Aguantarán un par de días más? Es interesante lo que menciona Salem, de que, bueno, estos elementos, que quizás no es el presidente o la ministra Mariana La Prada, pero también desde el otro lado, curioso, ¿no? Capaz va en sintonía con tu hipótesis, capaz no, claro. pero la, que incluso los que iban a ir a la reunión por parte del comité no era ni siquiera el presidente del comité, ni menos Camacho, era el vicepresidente del comité quien iban a mandar, ¿no? Pero pienso, dada la circunstancia, cualquier tipo de acercamiento. Eh, podría salvar vidas ahorita en lo que está pasando en la guardia, ¿no? Por otro lado, para dar algunos más elementos para el análisis y el debate, hoy día lo escuchaba el gringo González comentando de que ayer en la noche, bastante tarde, no mentirás con Jiménez Antelo, que entrevistaba a Jorge Richter, eh, le decía, entre otras cosas, pues que probablemente el comité solo iba a entrar en diálogos si se quitaban las este, determinaciones y medidas de presión por parte del gobierno con las condicionantes pero lo que decía Jorge Richter era, bueno, las condiciones también son el paro de Santa Cruz. Eso también es una condicionante para el diálogo. Entonces se proponía, y hoy día Jorge Richter lo reiteró en, en su conferencia de prensa, ambos lados pueden retirar las medidas de presión, ambos lados pueden decir levantamos las medidas para sentar el diálogo. ¿no? Pero desde el comité hasta el momento, y por lo que vemos, no hay ningún tipo de respuesta en ese sentido. Otro elemento importante de esa entrevista fue el hecho de que eh, Jiménez Antelo comentó de que Vicente Cuellar estaba abierto a que la entrega de los, eh, de los nuevos recursos por parte del censo sean entregados en octubre del 2024, eso es como una postura de Vicente Cuellar, y ahí Jorge Ritter dijo ah bueno, entonces estamos de acuerdo en eso estamos ya de acuerdo en ese tema, hemos llegado a un acuerdo solo faltaría que la fecha esté abierta entonces, ¿a qué me voy con estos elementos? parece que ya está Estamos a un paso de un acuerdo y, sin embargo, está sucediendo estos, estos escenarios ahorita en Santa Cruz. ¿Cómo lo ves tú, Natalia? Creo que eh, hay una fractura eventualmente dentro del comité interinstitucional. ¿no? Uh -huh. O sea, ya cada quien está empezando a ver por su propio sector. O sea, uh -huh. cuellar por ellos, porque por último, ahí ellos lo que les interesa es la liberación un poco de estas medidas. Uh -huh. eh, bueno, Rómulo Calvo, que sigue con su narrativa y victimista, creo yo, mm. totalmente. Y bueno, Camacho que está tratando de radicalizar, pero no lo logra porque sabe que de esta eh, va a salir totalmente deslegitimizado. Uh -huh. Porque, por último, él es el que está eh, que, quedando como el conflictivo, él es el que está quedando como el radical. Y incluso ya estamos viendo gente que está pidiendo su renuncia, ¿no? Entonces, lo que creo que sería un síntoma por parte de la población cruceña, diciendo, o sea, tú mismo te has quitado el poder, tú has dicho que el comité cívico es el que, el que manda, entonces, ¿qué estás haciendo vos acá? O sea, ya ni siquiera lo reconocen como una voz importante dentro de este conflicto. Entonces, va un poco por ahí, estamos viendo también que eh, el tema del diálogo más de una vez ha estado como que aquí abierto. Eh, creo que Jorge Richter es una figura bastante fuerte, de hecho. O sea, hemos visto que él es el que ha llevado un poco el tema de los diálogos para el censo, entonces me parece bien que siga presente en esto. ¿no? Por último, es la figura constante, es el vocero presidencial. O sea, no sé qué poco peso pueda tener esto. Uh -huh. Entonces, hay nomás o sea, hay figuras fuertes que están presentes en esto. Yo creo que la ministra Mariana Nela Prada, después de las amenazas que recibe, obviamente está tratando de resguardarse, la apoyamos mucho a la ministra pero ya estamos viendo que la violencia está escalando a otros niveles. Uh -huh. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que está pasando. O sea, y es esta violencia es una consecuencia propia, es la, es, esta violencia es hija de los cívicos, uh -huh. es completamente hija de los cívicos porque ya necesitan mantener la, la cuerda corta. Uh -huh. Y ojalá esto no siga escalando, es totalmente condenable... Y estas fracturas que está teniendo el comité interinstitucional, ya nos habla que tampoco entre ellos hay confianza. Mm. Eso me parece creo que lo más grave. Entonces, nada, raro que en un par de horas o en un par de días tengamos ya posiciones netamente individuales. Claro que puede ser problemático, porque capaz una parte se sienta a dialogar, llega a solución, pero la otra mantiene no. la intransigencia, ¿no? Puede ser complicado. Estamos viendo todavía una negación de lo popular, o sea, siguen negando uh -huh. lo que pasó el viernes, están negando lo que está pasando ahorita eh, dentro de los puntos de bloqueo y dentro de los puntos del cerco, entonces uh -huh. siguen negando toda esta parte y seguimos viendo que las élites cruzanías tratan de mantenerse a flote, pero están tambaleando, están peligrosas. Uh -huh. Mauricio, noto que tienes un montón de apuntes, pero ahí te voy a pedir que también comentes sobre un elemento que ahorita habló Natalia. Está haciendo la tarea que no hizo. Sí, está aprovechando que no hay cámaras. ¿eh? No, que Natalia justamente dice, otro elemento, la renuncia, solicitudes de renuncia, que hay distintos sectores, incluso hoy día se presentaron, si no me equivoco, en el Ministerio Público, algunas cartas, demandas pues para que sea enjuiciado Camacho y algunas ya pedidos de distintos sectores de que renuncie. ¿Tú consideras que este ya es otro factor más? ¿Es algo que se capaz se le está saliendo de las manos al gobierno? ¿Qué opinas? Bueno, una, una, una, de, los, una de las renuncias que vi era de Lidia Pati, que no estoy seguro si si vota en Santa Cruz o si, uh -huh. o si era de Camacho y ahora se ha dado la vuelta. Eh, muy honestamente creo que prácticamente, uh -huh. por no decir todos los, absolutamente todos los pedidos de renuncia que ha recibido Camacho, yo creo que son de gente afinal más o de... Entonces no, no, no los veo muy legítimos. Lo, lo veo tan, tan honestamente, tan muy honestamente, lo veo tan, tan legítimo como los pedidos que he visto de algunos cruceños pidiendo la renuncia de Arce. Pero la amplitud, digamos, más allá de la legitimidad. Pero la amplitud, ¿consideras que es, es, es que considerable vuelvo, o no? Es que yo creo que no, vuelvo al punto. ¿Eh? Yo creo que los que votaron por, por Cronenbol, evidentemente piden la renuncia. Uh -huh. ¿Hay algún cambio de ahora a hace cuatro meses respecto a Camacho? No. Eh, no en términos de renuncia, no, no, yo, yo, yo le daría mucho bola a eso. Eh, para mí, llamar a desbloquear lo ocurrido con, con, con el fallecido Taborga. Que, fue llamar a la violencia, ojo con eso, ¿eh? no, no, no es que solo... No, llamar a desbloquear fue llamar a confrontarse entre bolivianos y eso lamentablemente lo hizo el movimiento del socialismo. Eh, algo que es bien importante entender, eh, Richter es el vocero de, de Arce. Richter fue el que garantizó Censo 2022. Si no hubiera garantizado Censo 2022, si no se hubieran llenado la boca... Diciendo, no, está garantizado, no, no se preocupe. Si no hubiera salido a Arandia a pelearse con, con el senador o diputado Rodríguez de la oposición, diciendo, no, es que el censo va a ser este 2022, yo le voy a demostrar que el dinero que nos hemos prestado se va a poder usar. Entonces fue Arcer que nos mintió. Y para mí queda muy deslegitimado Richter, como vocero y como persona que va a negociar, que para mí es muy inteligente, para mí debe ser la persona más capaz, más allá de comparto o no comparte con él. Para mí Richter debe ser... El, el, el funcionario más capaz que tiene, que tiene Arce en este momento. Pero es que si él les has mentido una vez, ¿está legitimado, legitimado para negociar? primer interrogante. Segundo interrogante, esto del censo que, insisto, ya tiene un muerto. ¿No vale la pena que Arce se siente? ¿No vale la pena que el presidente demuestre que es importante para él abandonar esto? Y que demuestre además una capacidad de negociación y de conciliación interesante y que posiblemente en realidad juega a favor de su figura para una futura reelección. ¿Pero no estuvo el viernes también el presidente? creo es que no refiero... fueron ellos tampoco, a pesar de No, el viernes fueron. No, el comité fue después. un segundo y ah, después no, se claro, fueron. Ah, no, claro, fue, fue Santi Esteban. Bueno, no, pero también están diciendo el comité no puede estar acá, ah, solo pueden puede estar... Que, uh, pues, pero Camacho no fue Camacho. Podía Camacho, Camacho, Camacho sí, podía ir. Sí, no, no fue Camacho, fue Santi Esteban, que para mí es técnico, me parece muchísimo mejor que esté Santi Esteban que esté el, el señor Camacho. No, pero de autoridades pero, nacionales, te, digamos, Claro, ¿no? pero en este punto... Y estaba el presidente. Si, si estamos considerando un tema de importancia ahora mismo, si esta reunión podía llegar a ser tan importante. Uh -huh. Lo mando al tipo que, perdón, al señor que literalmente le mintió al pueblo y dijo, censo 2022, o voy yo, presidente. Rebájese un poco, hable, hable con, las, con las huestes de Santa Cruz. O sea, en serio me parece que sería un acto bien interesante que Arce vaya, y es más, que Arce vaya y que Camacho no. ¿Quién queda mal, Arce o Camacho? Eh, y solo para terminar, uh -huh. eh, a mí me parece que políticamente no sabemos qué es lo que la gente quiere. Yo no sé qué es lo que Cuellar quiere. Yo no sé qué es lo que Camacho quiere, pero el tema de que se esté implantando para mí muy, muy negativamente y muy peligrosamente el tema otra vez de federalismo, otra vez de separarnos. Hay una imagen que está circulando donde se ve a Bolivia y, y aparte a Santa Cruz. Para mí eso es terrible, para mí eso es sumamente peligroso y es muy malo. Y se si quiero o no, es por una incapacidad que se llegó a tener, ya sea para el censo, ya sea para la para la negociación. Y en ese sentido, ayer se conmemoran 70 años de la nacionalización de las minas del MNR, gracias a la cual Santa Cruz llegó a ser lo que es ahora. Entonces, ojo con eso también, amigos cruceños que quieren separatismo, federal, federalismo y otras cosas. Pues no, no, no es por ese lado. Bueno, solo como dos comentarios al respecto. Eh, el primero, como datos, es de que más de 10 países cambiaron sus fechas de se en abril de este año. Tenía que hacerlas en el 2020 y recién las celebraron, sí. ¿no? Estamos hablando de Brasil, Argentina, Chile, Cuba, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, que reprogramaron sus fechas del censo y no hubieron conflictos, ¿no? Uno, porque las atribuciones constitucionales son claras de quién define y, bueno, han habido circunstancias bastante difíciles en estos últimos años para el mundo entero que hicieron los cambios de fechas. Ahí no sé, yo, yo voy a preguntar, te voy a pasar la, la, la pelota a ti, Javier. O sea, ¿es realmente nuevamente sobre el censo lo que está en la, en la disputa? O, o bueno, porque en otros lugares no pasó eso. Y este por otro lado, también tengo que recordar que han habido tantos escenarios de diálogos y de solicitudes, incluso en Santa Cruz el día 21 de octubre, hace una semana prácticamente, en la cual nuevamente tampoco fuera. Entonces, yo no sé dónde más... ¿Dónde más buscar escenarios de diálogos? Incluso fue a Santa Cruz para que vinieran hoy día. Pero perdón, antes de que vayamos con os quiero un corte rápido, que aquí ya producción nos está presionando. Ahorita volvemos. Y nos vamos directo a la conferencia de prensa del ministro de Gobierno que seguro nos hablará de lo que está sucediendo en la Guardia. Armas de fuego pretendiendo quitarle la vida una vez más a ciudadanas o ciudadanos bolivianos. Desde que se inició, lamentablemente. Este paro decretado por el gobernador y sus secuaces, el pueblo boliviano está inlutado. El pueblo boliviano se encuentra vestido de negro porque el pueblo boliviano ya ha perdido la vida de una persona. Y como gobierno nacional vamos a estar con todas las instituciones del orden cuando así se lo requiera. No queremos seguir lamentando una vez más la, la pérdida de ciudadanos bolivianas porque están acarreando lamentablemente gente en camionetas de cooperativas que les pertenecen, no a un grupo de logias sino a todos y cada uno de los cruceños el día de hoy hemos visto como una vagoneta de la cooperativa Cotas estaba acarreando gente con petardos y otros elementos para buscar generar daño entre ciudadanos cruceños necesitamos decirle alto a la violencia. No podemos tolerar que sigamos mandando, mandando gentes con la única misión de generar violencia. Es momento en que recapaciten las personas que han convocado a este paro que lo único que está generando es un daño económico, moral a todas y cada una de las familias bolivianas que se encuentran asentadas en este hermoso departamento que lamentablemente está sufriendo ...hace 11 días... ...dentro de estos sujetos movilizados... ...han atacado patrullas de la Policía Boliviana... ...han destruido aproximadamente seis patrullas... ...una de ellas ha recibido un impacto de bala... ...y después tomaron instalaciones del Comando Regional... ...de la Policía de la Guardia... ...destruyendo las instalaciones... ...y saqueando en el lugar... ...hasta en el momento... ...y producto de esas acciones... ...la Policía Boliviana ha logrado... ...aprender a nueve personas... Y también se tiene identificada, como lo manifestaba, una camioneta color blanco marca Nissan con placa de control 4255RYF que le pertenece al señor Efraín Marcelo Ortiz que ha trasladado a estos sujetos para enfrentar al pueblo boliviano y al pueblo cruceño. Tenemos información de todas aquellas personas porque de las nueve personas aprendidas hemos logrado recuperar sus teléfonos celulares y ya sabemos quiénes son las personas que están acarreando y financiando estos grupos que lamentablemente se están movilizando en contra del pueblo cruceño. Dejemos la violencia y vayamos al diálogo. Es momento, es momento que paremos la violencia y la única forma que paremos la violencia es que las autoridades que han logrado convocar este paro, que está generando un daño a todo el pueblo boliviano, acudan a los diálogos. Como gobierno nacional nunca, nunca nos vamos a cansar de convocar a los diálogos necesarios. Nosotros no huimos de enfrentar ideas, nosotros no huimos de intercambiar criterios. Siempre vamos a pensar en lo mejor para el pueblo boliviano. Y esperemos que estos sujetos reflexionen. Mientras ellos están en sus casas con aires acondicionados, viendo Netflix u otros programas de televisión, el pueblo está sufriendo hambre. El pueblo está sufriendo hambre. Dejemos los caprichos políticos y pensemos en quienes realmente... Necesitan salir a trabajar. Santa Cruz es grande, no gracias a un grupo de quieros. De Santa Cruz es grande, no gracias al gobernador. Santa Cruz es grande gracias a su gente, esa gente linda, valiente, trabajadora, que sale día a día a construir un país mejor, que sale día a día a construir un departamento mejor. No volvamos a vivir lo que vivimos en la gestión 2019, no volvamos a vivir lo que vivimos en otras gestiones y es momento en que cese la violencia en nuestro país y es momento en que estas personas acudan a los diálogos correspondientes. Ministro, ¿cuál es el objetivo, por favor? cuando solamente había un cerco en la actualidad tiene una marcha de este Al respecto, debemos manifestar que en todas y cada una de las movilizaciones de personas que se han registrado en el territorio nacional, desde que mi persona asumió este cargo como ministro de gobierno, han tenido el acompañamiento de la policía boliviana. Porque hemos visto en la gestión 2019, cuando la policía se retiró y logró y dejó que el pueblo boliviano se enfrente, que entre bolivianos se enfrenten, que entre cruceños se enfrenten, se perdieron la vida de dos personas. El GIEI, cuando ya visitó nuestro país, dijo que hubo una omisión del gobierno nacional que debía haber mandado a la policía boliviana para evitar lamentablemente la pérdida de dos seres humanos, de dos ciudadanos bolivianos y eso no va a pasar en nuestro gobierno, vamos a acompañar siempre para evitar enfrentamientos sea de un lado o sea del otro, cuando vienen marchas de la derecha, cuando vienen marchas de la izquierda cuando vienen marchas del centro en contra del gobierno, a favor del gobierno siempre tienen custodia policial para precautelar que no existan enfrentamientos Te pregunta, ¿ustedes están de acuerdo que la policía boliviana permita en que tres ciudadanos cruceños se estén golpeando, matando, disparando, han disparado el día de hoy una patrulla? Necesitamos que la policía boliviana sea un grupo que están parando, o sea el otro grupo, la policía necesariamente es una de las instituciones llamadas por ley para precautelar la paz y la estabilidad dentro del territorio nacional. Sean 15 personas, sean 50 o sean 2.000, no vamos a permitir violencia entre ciudadanos bolivianos. Para eso estamos como las fuerzas del orden, para precautelar la paz y la seguridad. No lo hemos hecho solo ahora, lo hemos hecho siempre. No vamos a tolerar que se enfrenten entre ciudadanos bolivianos. Los vecinos denuncian de que la policía enfrentaba a la gente... La policía no ha disparado a quemarropa, ha actuado conforme a procedimiento y normativa legal vigente interna de la policía boliviana. No podemos combatir armas de fuego con palabras. No podemos combatir la violencia extrema de más de 3.000 personas movilizadas y acarreadas y financiadas para generar daño a terceras personas. La policía boliviana, evidentemente, tiene que utilizar sus agentes químicos conforme a normativa legal vigente. No necesitamos acarrear gente, no necesitamos violencia. Lo que necesitamos es ir a un diálogo sin caprichos, sin intereses personales, sin intereses electorales, yendo y siempre buscando el interés del pueblo boliviano. Estamos a punto de ver un departamento que se desborde la violencia y es momento en que vayan a una mesa y empecemos a dialogar. No queremos más enfrentamiento y no queremos más pérdidas de vidas humanas. Les pedimos nuevamente y públicamente ante todo el pueblo boliviano, ante el pueblo cruceño, que es momento que reflexionemos. Hemos tenido distintos canales de comunicación y está primando el capricho político de tan solo una persona que está afectando la vida de miles y miles y miles de ciudadanos cruceños y llamo cruceños a todas aquellas personas que tienen un domicilio en el departamento de Santa Cruz porque quienes crecieron, nacieron, vivieron, estudian o emigraron de otros departamentos conforme al estatuto cruceño son cruceños si tienen un domicilio no generemos más violencia vamos al diálogo Y cada una de las pruebas que están siendo recolectadas, respetando el debido proceso por parte de los policías e investigadores, van a ser remitidos al Ministerio Público para que estas personas, conforme a la normativa legal vigente, definan la situación jurídica de aquellas personas que están generando caos y violencia dentro del departamento de Santa Cruz. Tenemos las imágenes gracias a los medios de comunicación, tenemos imágenes gracias a aquellas personas que se convierten en reporteros casuales que están subiendo a las redes sociales el contenido extremo de la violencia. Es momento que dejemos la violencia a un lado y vayamos al diálogo. Hoy se pudo haber acabado esto. Pero siempre, cuando estamos a llamando a un diálogo, buscan violencia. No quieren solucionar, quieren generar e incendiar el país. ¿En qué está el diálogo, señor ministro? Ministro, no quiero diálogo. usted? Los cívicos han invitado a que si dos cesan los hechos de violencia, no van a hacer el diálogo común. Es que es fácil. Decir que y buscar una excusa para no asistir al diálogo cuando son ellos que están acarreando gente. Es lamentable que estemos viendo este, este tipo de acciones. Es lamentable que veamos el paro para los pobres y no veamos el paro para los ricos. Si deciden parar es que paremos todos y todas. No puede ser que a los pobres no les llegue un plato de comida y no puede ser que para las grandes empresas sí les llegue un plato de comida. Es momento en que este caos al que han metido al pueblo cruceño se acabe. Solo es una persona que está encaprichando todo el diálogo. Casi toda la cúpula cruceña está de acuerdo en solucionar este conflicto. Y solo hay una persona que está paseando en motocicleta incendiando la ciudad que no quiere el diálogo. Le pedimos al gobernador cruceño que recapacite y piense qué es lo mejor para su pueblo. Cuidado que esa, esa gente que votó por usted el día de mañana se dé la vuelta, porque no tiene para comer. Al respecto, debemos manifestar ...que básicamente ha sido el gobernador, básicamente ha sido el presidente del comité cívico... ...que no quiere que la policía boliviana levante ningún punto de bloqueo para no generar violencia... ...y es precisamente lo que ha efectuado la policía boliviana, ni para un grupo, ni para otro grupo... ...ha levantado ningún punto de bloqueo porque no queremos generar enfrentamiento... ...por parte de la policía boliviana con el pueblo boliviano. Es momento que este grupo de personas reflexione, que reflexione el gobernador... ...y acuda al diálogo correspondiente. Hoy, esta noche, puede ponerle fin a este conflicto. No busquemos excusas para no asistir a un diálogo. Hoy es momento que resolvamos la vida de todos y cada uno de los bolivianos. Todas las personas que habitan y viven en este hermoso departamento... Quieren volver a su normalidad. Ya no queremos conflicto. La gente no está aguantando el hambre. Y es momento, gobernador, reflexione. Hágalo por su pueblo. Hágalo por nuestra querida Santa Cruz. Y hágalo por Bolivia. No siga incendiando. No busque financiar conflictos en otros departamentos porque no lo va a lograr. Genere el diálogo. Vaya al diálogo. El diálogo es la salida. La salida nunca va a ser la violencia. No la toleramos la violencia. Venga de donde venga. Al respecto debemos manifestar una, una buena pregunta. Han manifestado que han llegado nuevos efectivos policiales para resguardar la marcha. Eso es completamente falso. Desde el día que se inició este paro, que es lo único que ha generado perjuicio al pueblo cruceño, han llegado 536 efectivos policiales que han sido replegados... El día domingo ya ha llegado un contingente similar para precautelar la paz y la integridad de todos y cada uno de los cruceños. No necesitamos ir a movilizar gente para atacar. Necesitamos sentarnos en una mesa y pensar en esa gente que no tiene para comer, en los pueblos indígenas que están mendigando por un pan para sobrevivir. Pensemos en aquellos que tienen un crédito, pensemos en toda la gente que no tiene para comer por culpa y el capricho de una sola persona. Todas las demás personas han dicho... De una vez que se acabe esto, todos queremos que se acabe esto, pero no puede ser que por una persona tengamos que vivir enfrentamiento, tengamos que tener personas detenidas que ni siquiera saben por qué están luchando estas personas detenidas, porque lo único que han hecho es pagarle. la fecha del censo, el censo se va a realizar con los estándares internacionales. Lo que nos importa no es el día del censo, lo que nos importa es el día que se entregan los resultados. Y el gobierno nacional ya ha comprometido que el 2024 se van a entregar los resultados y el 2024 va a llegar la plata al departamento de Santa Cruz y a los departamentos que corresponda. Eso era lo que nos interesaba. Se haga 2023 o 2024 el resultado iba a ser el mismo. Técnicamente es imposible hacer el 2023 y lo sabe, y lo sabe el gobernador Luis Fernando Camacho, lo saben todas las autoridades que ya es... Imposible, si yo le pago a cualquier ciudadano boliviano para que en 30 minutos esté en el departamento de La Paz y yo le pago un millón de dólares, va a perder el millón de dólares porque es imposible estar en el departamento de La Paz desde Santa Cruz hasta La Paz en media hora. Eso es lo que él está haciendo, tratando de hacer un censo cuando no ha cumplido las etapas procesales. Si yo fuera, si yo fuera un ingeniero y me contratan para construir un piso, un edificio de 10 pisos en 5 días y me pagan un millón de dólares. No lo puedo hacer porque es técnicamente imposible levantar un edificio de 10 pisos. Y si lo levanto, se va a desmoronar. No queremos que nuestro censo se caiga. Queremos un censo que genere beneficio a todos los departamentos en base a datos estadísticos técnicos. Resolvamos este conflicto, dejemos los caprichos y generemos un beneficio para el pueblo. Escuchábamos las palabras del ministro de gobierno Eduardo del Castillo, tenemos que ir a un breve corte y enseguida volvemos con una última ronda breve de comentarios respecto a esto y otros temas Estás viendo Aria Yala Televisión Un continente de culturas Evitemos una catástrofe Para su seguridad y el de la población es importante entender que no se puede usar fuego o pirotecnia cerca de los camiones cisternas ya que transportan combustible inflamable y es de suma importancia resguardar el espacio en las cercanías de las instalaciones de YPFB, por lo menos más allá de 200 metros, ya que esto podría provocar un accidente de enormes proporciones, afectando a todas las personas cercanas. Es importante que entre todos resguardemos la seguridad de la población y así evitar un accidente catastrófico. La seguridad de la población depende de todos.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 Y vamos con una última ronda de intervenciones, bastante breve, de un minuto, un minuto y medio, pedimos si producción tiene ahí el cronómetro. Empezamos contigo, Javier, que te dejé ahí con la palabra en la boca. Ya, lo primero. Eh, lo que dijo el ministro en la ronda es verdad. Durante todos los enfrentamientos entre grupos de oposición y grupos del MAS, la policía ha reprimido y ha separado a ambos grupos, evitando que se aumenten los enfrentamientos. Si el señor Camacho se opone a esto, recordemos que su guardaespaldas murió en un enfrentamiento que él mismo provocó en Montero. Entonces, cuando decimos de que la policía está asumiendo un rol neutral y que eso es necesario para salvar vidas, nada más acordémonos del de drama que hizo el señor Camacho por su amigo. Totalmente lamentable su muerte. Ahora. A mí me preocupa mucho que Mauricio eh, actúe como si, como si ahora Santa Cruz tuviera tanto apoyo. A ver, señores, eh, este es el peor paro de todo lo que va el año y es increíblemente inferior y fracasado al lado de lo que pasó en el 2019. Señores, si, si este es el mejor, el punto de mayor poder del Comité Cívico, retírense de la política. Esto, esto, uh -huh. esto es como decir, eh, me, mi mejor punto es decirme a la vez. Se están yendo a la vez, señores. O sea, tarijas y mejores paros que ustedes a estas alturas. Uh -huh. Muchas gracias, Javier. Hasta mañana. Alem. Ya. Eh, a ver, primero... Un minuto y medio, ¿eh? 1386, cuando hubo el conflicto a principios de años, ganó la oposición, o en este caso la desde lo pro, pro cruceño. Sin embargo, la gente quería un poquito más después de que se anuló la ley 386. No lo logró, el señor eh, Calvo dijo, hasta aquí no más, y la gente casi lo lincha en sus mismas instalaciones. Fue una derrota muy interesante. Creo que ahora, si el señor Camacho, el señor Calvo ceden, se acabó su mm. mirada opositora. Y mi pregunta es, ¿de dónde nace la nueva oposición? Tengo todavía algunos segundos. Eh, yo creo que en este momento ya no es eh, suficiente hablar de mesas de diálogo, escenarios de diálogo y ese tipo de conceptos a través del diálogo, sino la pregunta es desde dónde nacen los escenarios de reconciliación social. Y es obvio nuestra, nuestra gran polaridad social y de rencor del vecino al vecino. Entonces, ¿de dónde hacemos nacer este elemento? Sigo teniendo segundos. Por último, eh, yo lo escucho al señor eh, Castillo, ¿verdad?, El ministro de Gobierno, insisto, señor Arce, Cambie de ministros. Si a este señor lo llevas a una mesa de diálogo, va a salir renegando en menos de dos minutos y se arruinan los diálogos. Busque gente eficiente en su gabinete. Gracias. Hasta mañana. Gracias, Ale. Mauricio. Ya. Eh, creer que solamente es Camacho, que solamente es el Comité Cívico, que solamente es... Yo creo que es bastante, bastante ingenuo. Y alguna vez... Y, y yo creo que el 2016 el más llegó, sobre todo el abismo llegó a caer en parte justamente por esa ingenuidad de no, no, todos me quieren, solamente es este señor. Eh, y no es así. Yo yo en, en serio creo que esa gente linda, fuerte y valiente a la que hacía mención el ministro del Castillo, quiere en su 2023. Ojo con eso. Eh, solo para terminar, por favor, por favor, dialoguen, dialoguen, lleguen a algo, dejen... Ya, ya está. Yo creo que lo, lo hicieron muy bien ambos lados. Felicidades. Diálogo, Ya está. Muchas gracias, Mauricio. Antes de pasar a última intervención de Natalia, tengo que hacer un apunte respecto a lo primero que dijiste y que ahora viendo la conferencia del ministro parece tener algo de verdad. De que se iba, se sabía que se iba a ver esta mesa de diálogo hoy día en Santa Cruz y sin embargo se movilizó esta serie de grupos... De para enfrentarse hasta La Guardia, que es un municipio ya a las afueras de la ciudad, que era un bloqueo campesino. Entonces, no sé, y te pregunto, a mí me parece que tenías razón, ¿hubo una intención de fracasar el diálogo de entrada? Totalmente, porque estamos viendo que ya ha habido intentos de generar confrontación desde principios de años o sea, Es iluso pensar que el censo es el gatillador de todo este momento con el pacto fiscal, con las vacunas, han intentado generar este tipo de escenarios conflictivos y peligrosos, además, uh -huh. ¿no? Entonces, eventualmente, cada vez que, se, que son dos conflictos en los que se cedió en algún punto, ahora este, que es el más fuerte, está generando este tipo de conflicto y la derecha necesita este conflicto, ¿no? Entonces, estamos viendo otra vez y reforzamos la idea que el censo no es el tema. Uh -huh. Necesit necesitaban estallar, ¿no? Y quizás como último apunte, eh, Rómulo Calvo, Camacho y toda esta cúpula del poder de Santa Cruz, en su, hace dos años aplaudió a la policía, le hicieron ollas comunes, los llamaron héroes después de que dispararon contra el pueblo, no ¿Ve? o sea después de que mataron en Sincata y e en Sacaba. Y hoy por hoy lo llaman criminales por cumplir su rol de tratar de mantener esto pacífico. O sea, Javier lo explicó, el ministro lo explicó. ¿no? Entonces estamos viendo que narrativamente ya no es sostenible nada, necesitan estrellarse contra alguien. El ministro, las autoridades, la policía, porque necesitan generar el enemigo, ¿no? Uh -huh. va por ahí un poco. Muchas gracias, bueno. Natalia. Y muchas gracias a ustedes que mantuvieron su sintonía. Estaremos aquí pasado mañana actualizándolos con respecto a lo que suceda en Santa Cruz. Muy buenas noches y nos vemos. <risa>